como dice el guión con los muchachos. Que eh. okay, aquí está. Bueno, vamos con la primera información. Karim. Karim, yo quiero mi mi así como dijo la fiscal la que metió preso a la gente del PRM Yo quiero preguntarle a los a la fiscalía que si que confirmen que ese dinero de Karim esté nítido. Porque nadie humanamente posible, creo yo, créeme entender, puede presentar tanto dinero en efectivo así. Miren, no sé si los muchachos tienen en el video. Miren a Karim presentando una cantidad exorbitante. Esa es la palabra de la Jorge Luis: exorbitante de dinero. Ya ustedes no pueden ver. Me ha de dinero. Más grande que yo. Y yo soy como 5'11. Yo soy alto. El señor Karim, Entonces él, él deja un mensaje como, como raro. Como que hay que defender. Para que él que es come solo. No sé a quién se refiere. No sé si es Lionel. No llegue a un tercer lugar. O sea, no sé si es el voto de él. ¿Él es el candidato? ¿A presidente? no, no. no que les come solo, no, eso, él va a pagar dinero para que defiendan el voto. Ahora, independientemente que se ve una cantidad de dinero sumamente exagerada ahí, demasiado dinero, que no sé por qué los muchachos o oh, Villalona falló ahí, que no buscó ese video porque era ese video que tiene que buscar. No voy a, voy a decir, Villalona tu cojito una bronita villa porque ten, tenemos que, hay que investigar. Independientemente que hay mucho dinero que se ve. Lo que se gasta en la política, eso es chin. Jorge, tú sabes. Jorge sabe. ¿Eh? ya la antigua que es mío. Sabe. Tú eres que trabaja política, saben que para gastos, ¿cómo le dicen? Los viáticos. Para viáticos, eso para un país, eso es chin. Lo de Karim, eso es poco. Ahora, yo lo que quiero saber cómo es que una persona puede presumir tanto dinero en efectivo y nadie se pregunta nada, ni nada, ni nada, no pasa nada. ¡Normal! ¿Eh? La ni mal weather. La, La, La logística. Sí. La logística. En gastos de logística los partidos gastan millones de pesos. Estamos hablando de millones. lo ¿eh? dicen, el 5% se mueve más dinero de lo que presentó Karim ahí. No, no, no, Pero muchísimo más. Eso se es es gata aquí, en un acorí, se gata eso. En un acorí, es verdad. La, la verdad. Dile, el flaco, vea, sáqueme lo mío. Mira <risa> el ¿eh? flaco, sáqueme lo mío. Vea. Así que ese, esa cantidad que presentó Karim, primero está media rara, porque. Ni Mayüede presentan tanto dinero en efectivo. Eso es una. Y segundo, si es para logística, si es para logística, si es para logística, esa cantidad de dinero es poca. Es poca. No, de 500 Hay una sola de mil. De Ahora, yo, con uno, con, con uno de ellos, con uno solo, denme uno solo ya. Con eso yo resuelvo, miren. Y vemos cuatro días. Me levanto el lunes a ver, a ver quién ganó. <risa> Con una sola que me dé cariño de, lo, de los paquetes. Me levanto el lunes para ver quién ganó. Pero eso está raro, señores. Porque una gente que así, presentando dinero así. Y uno no sabe si eso... Ustedes saben, es un negocio turbo. ¿eh? Que está raro. Está raro, raro, raro. Pero consiguió lo que quería. Quiere el sonido, porque eso es lo que quería. Sonido. Ya, sonido. Y no estén contando que Karim, ese no va a coger el teléfono. que este tengo uno va a llamar, compadre. Amigo, güey Ey, ¿cómo te estás, socio? ¡Richa! ¡Atención, Richa! Atención, Richa, que siempre ve este programa. Sí, no, no. Tengo que aclarar, porque tengo que defender a Richard. Él está medio caliente conmigo y él lo sabe. Pero Richard no es el que sale en el video, que sale en las redes sociales, señores. No, que no han puesto un video de él, se parece. Digo, yo, PPRD. No, eso es mentira, eso es falso. Ese no es Richard. La barriga de Richard es más redonda y más chiquito. O sea que el video que anda en las redes sociales circulando ahí. No es de mi hermano Richard. Ve como yo estoy defendiendo a Richard. Dios mío, eh, le sé que un espacio para defender a Richard. No eres tú. Eh, eh, eh, Richard, yo sé que no eres tú. Eh, el video que anda en las redes sociales, un tal, eh, no eres tú. Así que la gente no crea en eso. No, Richard sigue con su PLD, con su PRD, con Luis Neto, con Amirka y con Gonzalo. Ese, ese video que anda en las redes, eso es falso. Pero Richa, atención Richa, ya que tú eres muy cercano a Karim, porque quien trabaja a, a Karim es, es Richa. ¿Es Richa? No, es Richa. Es el pana de Richa. Él es su Dicen los muchachos aquí que, que ellos no se ponen bravos. Si, si le deja una corona. No se ponen bravos. Yo me río, bro, ¿verdad? Hey, no se pone bravos. ¿Quién se pone bravos? No, no, el dinero cansa. Decía eh, eh, Calito, un, un pana mío que murió, decía, eh, tú nunca has visto una gente que, que diga, eh, se cansó de ganar dinero. Yo nunca he escuchado eso. Ay, yo me cansé de ganar dinero. Así que el dinero no cansa. Tú que eres pana de Karim, de, de de, de, de habla con Karim y te de una. Los muchachos aquí te reciben con mucho amor y mucho cariño. Ver, <ríe> ¿Quién? Richard, ¿cómo que es que es de no Tú no, ves, no lo sigues. Ah, pues no, no, no, no, no, tú no lo sigues, no lo sigues. Así. Eh. Atención, Richard. Tenemos que ver si Richard quiere volver para el programa y volver a decir eso. Porque puede ser que ahora sea diferente. O puede ser que ahora ganen. Él eh, dijo que si mi, lady, si mi lady gana, ya. Así que tenemos que. Richard, el, el, el espacio está abierto. Para que tú vengas de nuevo a, jur a jurar Dile que no lo vamos a sacar ese video, no, no, que no lo vamos a sacar <risa> <risa> que, no, que no lo vamos a sacar Ese video va porque va <risa> eh, Ese video va porque va eh. sí, Bueno, ahora, si él gana También lo vamos a sacar el video Porque también a esta gente a mí le gusta montar pila. Sí, sí. Porque señores, si Richard, Si la gente de Richard ganaron pero pues parece, eh, nuestro amigo Neto Flow, <ríe> que a Neto le van a dar la madre. al pobre Neto le van a dar madre si sí, el PRM pierde. Es como, vuelvo y digo, aquí hay gente que está preparada para hacer memes. Para el próximo día hacer meme, mire. Hacer meme. Pero yo digo que si el PLD gana, ¿a quien más le van a hacer meme Va a ser Richa, Es el tipo que más memes le van a hacer. Si, si el PLD pierde, claro está. Pero vuelvo y digo, que dicha mío personal, de lo mío personal.